Bien, eh, mi nombre es Puerto, Puerto Blasque. Soy maestra de educación infantil, primaria y bueno, tengo también la habilitación en francés. Y hasta el año pasado estuve trabajando en el colegio Miral Valle en, en educación infantil, luego pasé a educación primaria y luego He estado también un tiempo, nueve años, bastante tiempo, de equipo directivo. a cruzar a la plaza de la asesoría de Tecnologías Educativas, que es donde estoy ahora. Pues mira, realmente porque yo estuve hace muchos años en el centro de profesores, no estaba en este edificio, estábamos en otro, pero, pero estuve cuatro años y a mí me dio la impresión que no acabé. Yo, Tenía que volver. No sabía cuándo y se presentó la oportunidad porque yo en el cole estaba encantada. Y con la secretaría, pues también compaginaba lógicamente con trabajo de aula y, y estaba a gusto. Pero bueno, me, me llamaba como que tenía que, que aportar a... Que... Claro, claro. Sí, mucho. De hecho el cole está aquí cerca. Y, y alguna vez me acerco y yo les he propuesto, tengo una mañana libre eh, en el horario del CPR yo les he dicho a mis compañeras y compañeras que estoy dispuesta o sea a venir. Yo creo que, que me está costando mucho desengancharme de, de la ola y bueno, una combinada, un, un trabajo combinado no, no me vendría nada más. Pues mira, yo creo que, que, que es una herramienta más y como tal eh, tiene que estar a disposición de, de todos los docentes y de, de todo el alumnado. Yo no concibo estar en el aula sin, sin tener mi teléfono móvil, por ejemplo, encima de la mesa, a disposición de, de, de quien lo necesite. Y yo nunca jamás he tenido problemas. En que los niños, estoy hablando de quinto y sexto, mi, mi última etapa del cole, utilizarán, util, sí, utilizaban mi dispositivo móvil, las tablets, entonces, eh, bueno yo creo que tienen que estar al alcance de todo porque en la vida vida o sea de esa puerta para, para afuera eh, están ahí sí. y hay que lo tienen que utilizar y tienen que aprender a, a utilizarlo bien sí. para el tema formativo o sea miles sí. <risa> miles o sea desde la Moodle en formación online que tutorizo algún algún curso del Intel, hasta no sé cualquiera que Scratch eh, App de vídeo es que no te puedo decir en concreto, bueno, trabajo más pues con, con, con la herramienta de, de las herramientas de la consejería, el GCPR, para yo la, bueno, eh, Google, eh, lo de Google a mí cuando me lo, me lo enseñaron, la, el G Suite que se llama ahora, bueno, fue, fue un lujo y mi, mi alumnado eh, lo conoció a la par que yo, o sea, yo empecé lo descubrí a través de Paco López y, y ellos y yo, o sea, los chicos y las chicas y yo, aprendimos a la vez, fuimos o sea, conociendo. Eh, es fundamental eh, el trabajo en, en grupo. Parece una tontería, pero eh, yo aprendo de mis compañeros y compañeras. Y yo tendré algo que enseñar, pero mi compañera que está ahí al lado me va a enseñar también. Entonces los centros eh, por ejemplo, los últimos años que estuve en el cole organizábamos la, la, los microespacios TIC, nos juntábamos, veíamos qué necesitábamos para la aula y, y en una hora, en el tiempo de exclusiva, eh, pues lo aprendíamos. Uno sabía de aplicaciones de vídeo, otro sabía de códigos QR, otro sabía... y es que no, entre 5, 6, 13, eh, lo aprendíamos muy bien, lo practicábamos muy bien y ya estábamos preparados, o sea, eh, el, el grupo que teníamos conocimiento iba, iba creciendo. Entonces yo les, les invito que, que hagan eso, que se junten y que yo sé de esto, yo sé de lo otro y, y compartan. Es primordial.